Si la inflación ocurre solo si existe un desbalance entre oferta monetaria y demanda monetaria, entonces estamos ante un fenómeno monetario. Un exceso monetario es indispensable para que se dé el fenómeno inflacionario. Yo te compro esa, ese argumento, eh, que además es un argumento que muchos defensores de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario eh, suelen utilizar cuando ya están un poco contra las cuerdas. Y yo te compro ese argumento si también me dices que la deflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Si tú me dices que la deflación es un fenómeno exclusivamente monetario, yo te compro que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Ahora, si tú me dices que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario pero la deflación no, porque puede haber deflación por aumento de la productividad entonces no te compro el argumento, Porque también puede haber inflación por caída de la productividad. Si la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, la deflación también. ¿En qué sentido? Pues que si hay un aumento de la productividad, Habría que aumentar la oferta monetaria para evitar que haya inflación, para evitar que haya deflación. De la misma manera que si hay una caída de la productividad, tú me dices que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario porque habría que reducir la oferta monetaria para que no haya inflación. Si hay deflación y no se contrarresta, no se esteriliza con un aumento de la oferta monetaria, también habría que decir que esa inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Coherencia en el argumento. Si uno es coherente en el argumento, yo compro el argumento. Ahora, si uno me dice, no, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, pero la deflación no, ahí ya estamos haciendo trampas.